Harry, ¿viste la escena donde? Peter. Bueno chicos, hoy les enseñaré a evitar spoilers ya que se acerca Venom 2. Primero nos vamos a la campana de notificaciones y cliqueamos ahí. Después en la tuerca. Ya estaremos en la parte más importante, ajusta tus opciones al gusto tuyo, pero te recomendaría que desactivaras la opción de vídeos recomendados. Si YouTube te sigue mostrando vídeos con ese tipo de contenido, aprieta en los tres puntos de un video y cliquea en la opción no me interesa. Si prefieres hacer algo más, puedes desuscribirte de algunos canales con contenido de clips o filtraciones, volvemos a hacer lo mismo, campanita y tuerca, y clic en la opción, canales a los que estoy suscrito. Y vas viendo los canales que no quieres seguir hasta después del estreno, pero obvio, queda a gusto tuyo. Comparte este video para evitar muchos spoilers en general, espero haberte ayudado.